Hola, mi amor. Hola, hija. ¿Cómo te va? Bien. Oye, ¿no la chupamos? Pues la trae un poco sucia de noche, fíjate, pero tú sabes si quieres entrarle. No, la botella, pendejo. Ah, ¿Yé? Pues si dejas, <risa> Es un mezcal que nos trajeron de Tijuana, así que vamos a chuparnos. Claro que sí, hija. Un tacito de canela. Amor, me siento mal, amor. ¿Qué te pasa, vieja? ¿No serán las amorranas? Río más pendeja. Ah, bueno, está mal. Entonces, no, no, no. Oye mira todos los días, todo, mija, ¿sabías tú? Mira, te tomas una botella a diario. Pues sí, viejo, pero ya sabes que, es que así, me así me conociste, qué chingados le andas ahora ya reclamando. Por eso, pero mira, a 5 dólares la botellita. Todos es... los días. Pues que ahorita ya por mi parte. A la semana, a la semana, ¿cuánto es? Es que ahorita son ya 35 por... dólares. Viejo, espérame. ¿Al mes? ¿Al año? Llevas más de 10 años tomando mi cara. Ahorita ya tuviéramos un pinche Ferrari. Viejo mamón. Y tú ni tomas de dónde está tu pinche Ferrari. Cierto. Bien. Me voy a morir. Si me llegara a morir, llorarías por mí. Ah, claro, viejo. Pues si yo lloro por cualquier chingada. Bien. Y a veces discutimos. Y peleamos de más. Y si me mando.